Hola, ¿qué tal, gente? En este video tutorial les voy a enseñar cómo se puede hacer una imagen de portada para tu canal de YouTube. Esta es la imagen eh, original y miren cómo se ve en el canal de YouTube. Así que vamos paso a paso. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Google y vamos a escribir Pixar. Vamos a utilizar ese editor de imágenes, que es muy bueno. Luego aquí vamos Pixar Editor. Ok, entonces nosotros necesitamos ponerle a nuestra imagen de ancho y de altura. Hay una opción por default que es dos, 2560 por 1440. O yo lo puedo digitar manual, 2560. Y altura debe tener 1440. Si ustedes siguen estos pasos, la imagen va a quedar perfecta. Entonces le vamos a dar a crear. Obviamente es una imagen en blanco. Entonces, nosotros vamos a seleccionar un fondo cualquiera. Vamos a buscar. Eh, vamos a hacer una capa aquí mismo, capa, nueva capa. Y vamos a buscar un fondo que tenga un color gris. Entonces ahora vamos a buscar la plantilla, ¿ok? Plantilla Banner YouTube. Le doy a imágenes. Cualquiera de esas, vamos a seleccionar esta. Le voy a dar un clic derecho, copiar dirección de la imagen. Entonces capa, añadir URL como capa. También ustedes pueden ir a mi página web y descargar la plantilla. Se la voy a dejar ahí en la descripción del video. Ahora nosotros vamos, como la imagen no tiene el mismo tamaño, la vamos a agrandar. ok La plantilla simplemente no tiene que quedar perfecta solamente para tener un marco. Okay. Debe tener la plantilla el mismo tamaño. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué significa la plantilla? Significa esta sesión, esta parte aquí donde dice escritorio MIN, significa que lo que esté aquí es lo que va a salir en todos los dispositivos. La plantilla viene ajustable y personalizable para todos los dispositivos. Las tablets tienen un ancho de aquí aquí. Y las computadoras de escritorio que tienen los monitores anchos tienen un ancho de aquí hasta aquí. Entonces, mi concentración o mi enfoque debe ser lo más importante de mi banner, ponerlo dentro de este espacio, que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a buscar una imagen, ¿verdad? Voy a tomar esa imagen. Yo necesito quitarle el fondo a esa imagen. Entonces, clic derecho, copiar dirección de la imagen y voy a abrir un programa que se llama Remove Background. Remove.bg. Y ahí voy a utilizar la opción que dice pegar URL. Y voy a pegar con clic derecho pegar o simplemente control V. Desde que yo pegué la imagen, eh, miren, la imagen original, la imagen sin fondo entonces voy a tomar esa imagen le voy a dar a si yo quiero descargar la imagen en high re, eh, resolution la hago ahí mismo verdad o también simplemente no la voy a descargar, simplemente clic derecho copiar dirección de la imagen y la voy a introducir aquí añadir url como capa ok la voy a poner en una esquina Voy a buscar ahora otra imagen. Le voy a dar aquí donde dice herramientas para que me dé imágenes de tamaño grande. Las imágenes de tamaño grande tienen mejor calidad. Vamos a tomar esta. Clic derecho. Copiar dirección de la imagen. Voy al programa. Le quiero remover el fondo. Voy a darle a pegar URL otra vez. Control V para pegar el enlace. Miren ahí donde me removió el fondo. Entonces, clic derecho, copiar dirección de la imagen. Vuelvo aquí, hago lo mismo a, a capa, añadir URL como capa y voy a introducir la imagen. Ok. Entonces, ponerlo un poco más pequeño. Ok, entonces, fíjense que yo siempre cuidando los espacios, ¿ok? Entonces, en el centro nosotros vamos a poner el nombre del canal de YouTube, podemos poner un logo, etc. Entonces, vamos a insertar ahora texto y en el centro vamos a poner... Sport TV, ¿ok? ok un nombre que yo me he inventado que no, no sé si existe pero es con motivo del tutorial entonces la voy a poner que quede en el centro la letra ok entonces vamos a ponerle vamos a darle a texto vamos a buscar otro tipo de letra vamos a poner la letra más grande Ok, vamos a poner la blanca, la letra. Simplemente le doy aquí. Le doy al blanco. Ok. Entonces vamos a poner debajo de ese texto un texto que diga videos todos los lunes, un ejemplo. O también pueden poner. Vamos a prim okay, vamos primero poner video todos los lunes. Nueva capa. Otra vez texto. Añadir texto videos todos los lunes. ¿Okay? Lo voy a poner más pequeño, vamos a ponerle un tamaño de 80. Está muy grande, todavía vamos a ponerle 50. Vamos a buscar un logo. Yo voy a usar el logo de la NBA, pero en ese caso ustedes van a usar el logo de su canal. Ok. Copiar dirección de la imagen. Capa URL como capa. La voy a poner pequeña. Si Inclusive yo puedo jugar y poner ese logo aquí. Le doy clic derecho y jugar con la opacidad y dejarlo que se vea ahí opaco. Pero por ahora vamos a ponerlo más pequeño, del tamaño okay, que quede céntrico. Okay. Y el logo lo vamos a mover debajo detrás del texto. Okay. Le vamos a poner clic derecho, vamos a quitarle un poco de opacidad al logo. Ok, luego el clic derecho, le voy a dar a donde dice pantalla. Entonces, voy a quitar la visibilidad de la plantilla a ver cómo se ve. Ok, si se fijan, vamos a quitar la visibilidad de la plantilla. Si se fijan, en el fondo, las letras casi no resaltan. Entonces, ¿qué podemos hacer para que las letras resalten? Tenemos varias opciones, podemos ponerle un contorno más espeso o podemos ponerle un fondo solamente exclusivo a las letras. Vamos a intentar. Selecciono la letra y le voy a vamos primero a probar con un contorno a ver cómo se ve. Vamos a usar un contorno que sea totalmente azul. El color de la camiseta de Steph. Entonces vamos a primero vamos a seleccionar ese color con esa herramienta que está aquí. Que se llama recogedor Okay, ese azul fuerte, mírenlo ahí donde lo tengo ahora. Entonces, ahora vuelvo de nuevo a texto: contorno, color. Mírenlo aquí donde lo tengo, ¿verdad? El color que recién recogí. Vamos a ver cómo se ve. Se ve muy bien. Trato de poner la imagen de lejos a ver si sigue resaltando. Sí, se ve muy bien. Entonces, aquí abajo puedo poner contorno. O simplemente le puedo poner un fondo a las letras de color negro. Dándole donde dice antecedentes y luego seleccionando el color negro. Ok. Vamos a poner un poquito más pequeño. Ese texto 34. Ok. Ok. Ok. Voy a poner la plantilla otra vez. Entonces, si se fijan, tengo lo más importante en el espacio que necesito. Si sí, quiero añadir otras cosas, yo lo puedo poner, pero siempre teniendo presente que no se va a ver en todos los dispositivos. Lo que yo tengo aquí sí se va a ver en todos los dispositivos. celular, tablet, plasma, etcétera, todo. Ahora bien, si yo quiero cambiar el fondo, suponiendo que yo quiero poner, por ejemplo, la cancha de los Lakers, por ejemplo. Un ejemplo, yo puedo poner el fondo que yo quiera, ¿verdad? Vamos a ver qué tan grande es esta imagen. Clic derecho. Copiar dirección de la imagen. Vengo al programa. Insertar, insertar URL como capa. Voy a seleccionar la imagen, la voy a poner grande, que se adapte al mismo tamaño. Puede que inclusive quedar un poquito más grande. Está bien ahí. Ok, está ocultando todo porque la imagen está encima de todo. Vamos a llevarlo a, a lo último, al fondo. A ver qué tal se ve. Se me ocurrió una idea. Vamos a ver con la plantilla algo. Voy a poner la plantilla encima. Y le voy a quitar opacidad. La plantilla no va a salir al final. Simplemente la plantilla es para tener una referencia okay, miren lo que voy a hacer, voy a dejar la imagen de Lebron y voy a eliminar la imagen pequeña de Lebron y me voy a quedar con esa imagen que le pertenece a, a la imagen grande entonces ¿qué voy a hacer, la imagen grande la voy a mover un poquito para que Lebron quede dentro del marco Ok. la plantilla la voy a mover un poquito entonces vamos a ver si Lebron queda dentro del marco Vamos a un poco, moverlo un poco más. Y luego la agrandamos, ¿verdad? Para que oculte todo el, para que cubra todo el espacio. Probamos la plantilla. Ok. Quedaría un brazo cortado en, los, en algunos dispositivos. Vamos a ver la plantilla. Ok. Lo vamos a dar ahí. Vamos a buscar también una foto de Steph Curry, Que él te completo. Para que quede la imagen bien. Regularmente vamos a buscar la imagen de test. Eso sucede a medida que ustedes vayan diseñando. Se les va a ir ocurriendo más ideas. Vamos a seleccionar cualquier imagen. Luego ustedes seleccionan la de su preferencia. Copiar dirección de la imagen para no hacer el video tan largo. Se me olvidó de eliminar el fondo a la imagen. Tenemos que llevarlo aquí para eliminarle el fondo a la imagen. Ok, clic derecho. Copiar dirección de la imagen. Y ahora introduzco la imagen. Que lo voy poner grande. Que quede por lo menos... Ok, lo voy a dejar ahí. Si se fijan, poniendo la plantilla, ¿okay? me va a salir LeBron, la foto de Steph. No lo voy a poner para no poner el tutorial más largo. Voy a quitar la plantilla. Deben siempre quitar la plantilla al final. Esta va a ser la, el, el banner, ¿verdad? Entonces, archivo, guardar. Y le vamos a poner un nombre, o lo pueden poner el nombre: Banner Sport TV. Y luego descarga Miren ahí entonces mi imagen. ¿okay? Entonces ahora vamos a subirla. Ok, Para subir la imagen ustedes van a, se van a loguear en su canal. Le van a dar ahí. Luego le van a dar a canal. Aquí donde dice tu canal. Entonces luego le van a dar donde dice. Customize channel. O si no dice personalizar canal. Le van a dar ahí. Entonces aquí en ese lápiz le doy editar el arte, ¿verdad? Entonces ahora yo voy a subir la imagen que yo acabo de hacer. La selecciono, le doy a abrir. Miren ahí abajo donde dice tamaño recomendado, 2560 píxeles por 1440 y la imagen no puede pesar más de 6 megas. Esperamos un poco para que suba. Uno, dos, ok. Ok, así se va a ver la imagen en los diferentes dispositivos. Si la ven en un plasma, se va a ver completa toda. Si, si la ven en un celular, se va a ver así. Va a incluir a Steph, la publicidad y a LeBron. Y así se va a ver en una computadora de escritorio. Entonces, como yo la estoy viendo en una computadora de escritorio, lo vamos a dar a seleccionar. También me da la opción de ajustar diferentes cortes en caso de que yo no me sienta bien con los cortes. Ok, en mi caso yo no voy a ajustar ningún corte, simplemente le voy a dar a seleccionar. Y miren ahí cómo me quedó la imagen. Bien, nada señores, espero que les haya servido de ayuda a este tutorial. Recuerden que ustedes pueden ser creativos eh, a su manera, a su medida y como a ustedes les guste. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima.